Yeah. Plan plan Otro planeta donde vendemos la yeah. como el cuna, bueno andamos flexing con la nueve well. tengo a esa pussy only, inclusive en mi merced, yeah. todo anda ready porque tenemos la tenemos la nieve, tenemos la tenemos la tenemos la tenemos la tenemos la nieve, nieve. tenemos Tenemos la nieve, nieve y andamos todos frescos. Pero de todo, todo esto logró, me gané todo el puesto. Le no escucho esos bobos hateando -e todo esto. Hey, sigan hateando, -e que le respondo con gesto. Lo juro por mi mamá que ella me dio la vida tirando o oh, rima rima todo esto pienso ganarme el pan de día a día día no día 7 con un poco de melodía. melodía si tenemos la pata y la envidia de esos tontos se ve quedó callado cuando lo miro al rollo, roll. no sé que a mi lado siempre tengo los votos así que con respeto ya les se reviene oro Todos se pelean porque les llega la luna. luna Yo estoy relajado, ya tengo a mi mami chula luna. Como esa a princesa no van a tener ninguna luna. Es que con esa chica ya me gano una fortuna luna. Tenemos la nieve, nieve, tenemos la nieve hey. Tenemos la nieve, nieve, tenemos la nieve hey. Tenemos la nieve, hey. tenemos la tenemos la nieve, tenemos la nieve Tuna, nieve